a grabar. Ajá. Buenas a todos, hoy es el 6 de noviembre, ya estamos en noviembre, casi al final de este año horribilus, como diría la reina de Inglaterra, 2020, un año que no vamos a olvidar nunca y además en una época que estamos todos creo, pendientes de, de los resultados de las elecciones en Estados Unidos, lo cual está siendo un ejemplo perfecto, de, de cómo de. va de mal el sistema que tenemos actualmente. De acuerdo, que... de desacuerdo humano. <risa> Así que de hoy, humano. hoy vamos a hablar de un vídeo chiquito eh, preparado por Teófilos Chaldezos o tío como le llamamos los que reconocemos, tío eh, sobre pensamiento sistémico. Ha utilizado como ejemplo el tema de, de la pandemia y cómo se ha manejado. Daniel, tú también tuviste tiempo de ver el video. Daniel, ahora tenías. Sí. Este, estaba, estaba buscando los auriculares. OK. Este, eh, no, la verdad es que no, no tuve tiempo de, de verlo. OK. Bueno. Puedes bueno. echarle pues, un, un, un ojo, es, es cortito. Sí, es muy cortito. El enlace está en el chat. Ok, ok. Entonces, este, pues lo voy a checar la verdad, es que no, no, este, no lo chequé. Ok, bueno, si lo quieres tocar ahora son, creo que son tres minutos y medio, una cosa así. Ok, lo voy, a, lo voy a ver. Ok. Vale. ¿Alguien tiene algo para decir de eso, Luis? Bueno, tengo tengo desde el vídeo que decir A ver, ¿Qué espera. Tenía? ¿Qué dijo Fabrico? Que no se te escuchó bien. No, si sí, Luis tenía algo para agregar o, o Fernando. Ah. Del vídeo tengo un montón de comentarios, sí. <risa> Dale, <risa> pero yo creo que esperamos primero a que lo vea Daniel, ¿no? Supongo que es el que falta. ¿O quién faltaba de verlo? Daniel. Sí, Daniel. Sí. No sé cómo lo estructuráis normalmente, si... Si es un poco random, o sea, aleatorio, cada uno va diciendo, o si vamos en orden, o como, en orden digo del, del vídeo, no sé cómo lo organizáis normalmente. Bueno, ¿Lo vemos? No, es un poco abierto a, a que todo el mundo ponga su aporte vale. en, el, en el tema, siempre, ¿no? Siempre tratando de ser eh, eh, científicamente correcto a la hora de hablar de sistemas sociales, ¿no? Estamos hablando no de política, no traer opiniones personales, ni a mí me parece, sino tratar de llevarlo ah. a un terreno técnico que a, a uno le gusta el término técnico, me, me llama mucho la atención. Si estuviera a tu lado ahora mismo te diría con una lechuga. ¿Por, por qué? ¿Por, ¿Por qué? <risa> no sé cuál es el problema con el concepto. Porque te, lo, lo dices de una forma que yo creo que asusta a la gente, pero vamos, vamos al tema del pensamiento ah. sistémico, que es una parte fundamental de lo que es la propuesta del Proyecto Venus, Um, muy importante entender lo que es el pensamiento sistémico, pensar en sistemas uh, y cómo se enfoca la el, el, el el economía basada en recursos en, en esto, ¿no? cómo funcionaría. Y una de las cosas importantes es que eh, pensar sistémicamente no es pensar lineal, en, de forma lineal, buscando solo causa y efecto, nada más porque las cosas en la vida real casi nunca son así de sencillo, ¿no? Siempre hay muchas variables que, que influyen. Entonces, el pensar en sistemas es no mirar a individuos o organizaciones, etcétera, por separado, sino en relación el uno al otro. Holístico. Exacto, exacto. Uh -huh. ¿Cómo se encajan entre ellos. Eh, y, y sistemas dinámicos como la sociedad... Están siempre cambiando, son súper complejos. Y entonces, uh -huh. si, si pensamos de forma lineal, suele, for, suele ser más estática. Pero la sociedad necesita otra forma de pensar. Entonces, cuando pensamos con más complejidad, no sé si dije comple uh -huh. si, si, complejidad, tenemos que mirar uh -huh. más interactivamente. no Más global. Exacto, exacto. Uh -huh. Sí, más del sistema. Y hay... Eh, yo estaba el otro día hablaba con Pechman de empezar a estudiar sistemas, justamente. Me parece que es algo que deberíamos todos aprender. Todos. Absolutamente todos. Y, y para eso eh, lo mejor es Donela Meadows, eh, Los límites del crecimiento. Ella explica muy bien sistemas. Sí. Ella tiene unas... lástima que se ha muerto la señora, porque uh -huh. tiene unos videos muy interesantes sobre sistemas. Y yo he compartido con los chicos del Orientation Process, he, he compartido un vídeo, lo que pasa que es en inglés nada más, pero me daría por, por traducirla porque lo explica de forma muy, muy clara, muy sencillo, ¿no? Porque la gente, yo cuando hablo con la gente de, al principio, intento ayudarles a entender lo que es un sistema, porque hablamos del sistema, que vivimos en un sistema, pero la gente no necesariamente relacionan. Entonces un sistema, exacto, es un es una serie de piezas que funcionan juntos para un fin, desde una cafetera, que es un, un, un sistema en sí, hasta un ecosistema. Son, son compuestos de piezas que tienen que encajar bien, y si no encajan bien, se no, no funciona el sistema, se rompe la máquina, lo que sea, ¿no? Y lo que, lo que estamos haciendo actualmente en el mundo es no tratar los sistemas de, de forma holística, de forma eh, global, ¿no? No estamos mirando cómo se interactúan entre ellos. Tengo una, acá un, un gráfico para compartir, si les interesa, déjenme compartir en pantalla. Venga. Eh, aquí está, es de Donel amigos he empezado a ponerlo en, en gráficas. si lo ven. Sí. Sí. Eh, sí. Función o, o, o, o propósito, interconexión y relaciones, elementos, eh, comportamientos, eventos y feedback. Entonces sería un uh -huh. sistema. Eh, sistema, es, ¿es un conjunto interrelacionado? Sería... Sí. Elementos interrelacionados. Sí. Organizados. Tu, ¿Para servir un propósito particular o seguir, uh, eh, un, sí, seguir buscar un objetivo particular? ¿Para servir una función particular sí. o buscar un, una meta particular? Uh -huh. ¿No podías haber encontrado uno en español? No, lo que pasa es que estoy trabajando uh -huh. con, con el video de ella, después lo voy a hacer en español. Okay. Muy bien. Bueno, esto para hacerlo en español será relativamente sencillo, ¿no? Uh -huh. Luis, dijiste que tenías unas cosas para decir Sí, tengo un montón, lo que pasa es que es eh, como por punto por punto no de, de, de, todo lo que, de todo lo que se dice en el vídeo, a nivel general eh, el principal punto, lo, lo, lo, primero lo positivo, lo que más me gusta es cuando llega el momento en el que en el que habla del principal origen ¿no? de todo lo que sucede, que creo que es, o al menos así es como lo interpreto, el enfoque que tenemos eh, en el mundo un poco más al beneficio económico en general que no tanto al beneficio social de las personas y del cuidado de la tierra. ¿no? Y, y en vez de buscar... Eh, pues que el gobierno en concreto ha funcionado mal, o que la farmacéutica se está retrasando con la vacuna tal, o que las tres farmacéuticas están compitiendo, o que en un país se ha gestionado peor y en otro mejor, o que en uno han sido más totalitarios o menos, en realidad, que sería una causa-efecto, en, en, en realidad en lugar de centrarnos en eso, eh, hay que ir, hay que rascar mucho más y ver que todo es origen del sistema en el que vivimos y de, de los valores que tenemos. Eso es lo que más me gusta del vídeo, que, que utiliza un ejemplo muy claro que nos afecta a todos y de una forma muy, muy, muy fuerte para dejar en evidencia que todo está interrelacionado, que es de lo que estamos hablando. Y ese era el primer punto que quería comentar, que me, que me había gustado muchísimo. Luego hay, hay diferentes puntos. Eh, hay uno que no estoy del todo de acuerdo o Al menos no, no lo entiendo muy bien como, como lo expresa, que, que parece que habla como que el, los gobiernos están como overconfident and underprepared, ¿no? Es la palabra que utiliza en inglés. Yo, yo me lo he visto en inglés porque si no con el español siempre me dio cuando tengo el traductor, o sea, cuando tengo el, los dítulos en español. Y, o sea, al final sí que parece que han estado los gobiernos relajados no han puesto cartas en el asunto y, y no se han preparado confiando en que esto era algo del tercer mundo, pues cuando pasaban en Asia los, el SARS y el MERS, pues como que al primer mundo no iba a llegar, y es verdad, o al menos es lo que se ve, pero yo creo que justo con lo que se dice después, en realidad no ese es el problema, entonces es como que al principio parece que lo lleva ahí pero luego el vídeo habla de lo que hemos hablado al, al principio, que es que todo está interconexionado. O sea, al final, el hecho de que estén underprepared es una consecuencia de más cosas. O sea, no, no creo que sea la razón en sí, ¿no? O sea, como que le da mucho peso a eso cuando en realidad. Es, es consecuencia de que pues, los presidentes de turno han estado enfocados en el corto plazo, en sacar el presupuesto de no sé dónde, en sacar el pacto político con no sé quién, en apoyar a las empresas de no sé qué, en vez de estar enfocados en qué va a pasar dentro de 10 años o dentro de 15 años cuando había organismos, organizaciones también, fundaciones que estaban ya haciendo simulaciones, que estaban poniendo en alerta expertos, o sea, en realidad preparación... Podría haberla, pero yo creo que nos han, enfocado, nos han enfocado basado precisamente en eso, ¿no? En, que, que, en que, que el foco está en otro lado. ¿Vos qué imagen tenés de los gobiernos que son deficientes, que son gente culta, que sabe lo que hace? <risa> eh, <risa> evidentemente, en serio? No, evidentemente no. De hecho, cuando empezó esta bueno. pandemia, eh, yo estaba estudiando mucho a nivel de números. Eh, la evolución de la pandemia, su lo sabe, porque le, le pasé y hice algún vídeo y tal, eh, con gráficas y todo desde marzo. Ahora ya hay muchas gráficas en, en internet y ya se puede seguir mucho más fácil, pero al principio era un poco más, eh, al menos en España, era un poco más duro. Y encontrar gráficas que mostraran algo. Yo, yo, yo lo que decía cuando veía y seguía a todos los países, es o todos o, la, o el 95% de los dirigentes occidentales. Y cuando hablo occidentales hablo de todo aquello que no está en Asia. Incluyo eh, toda Europa, incluyo toda América, Norte y Sudamérica, o todos los dirigentes y sus equipos mmm, de consejeros son, voy a utilizar una palabra que no es bonita, pero es lo que dije y lo que pienso, o son retrasados o esto está hecho con alguna otra intención. El que no sabe lo que hace, estimadísimo Luis, eh, es gente que no eh, se educó para resolver los problemas a la gente. Bueno, podés resolver problemas y saber lo que estás haciendo si antes no estudiaste. Exactamente, sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí eso, han aprendido eso, a hablar, habrá aprendido a hablar y a negociar. Por eso eh, yo digo que esta es una formación técnica, porque vos tenés que formarte en el sentido de, de eso, de cómo resolvemos los problemas a la gente de cómo creamos medio de transporte seguro, ciudades eficientes, producimos más comida. Todas esas cosas no están hoy discutiéndose. Estamos mm. en las elecciones, ¿entendés? Estamos mm. en el mundo irreal de la política, el ruido. La izquierda, de la la izquierda que... contra la derecha. Sí, <risas> que no tiene sentido absoluto porque cómo se mide uno si es de izquierda o si es de derecha. Es ridículo. Son, es un mar de nociones eh, intentando eh, llevar adelante... Es eh, miles de millones de personas y el futuro de un planeta. Uh -huh. Eso porque no se exige una formación técnica que todos debemos tener a los fines de poder comunicarnos. Vos estudiar ingeniería y, y, y cuando vos empezaste a ingeniería eh, tenés conceptos, ya la, los ingenieros no hablan, no dicen me, para mí generalmente. ¿Se entiende? Uh -huh. Por eso digo que esta es una formación sí, sí. técnica. Si no nos formamos todos, no nos podemos comunicar en, en un principio. Y si no lo podemos comunicar, no, no podemos ni establecer objetivos globales comunes ni dirimir ni, ni, ni, ni diferencias entre nosotros. Bueno, pero no todo el mundo entiende que la técnica viene de la ciencia. Entonces, ¿Sí? lo que necesitamos es un enfoque en la educación con más ciencia para que sea más sí. divertido, más interesante. Y entonces, una vez que tenemos el entendimiento de la, de la ciencia y cómo funciona, no solo el planeta, pero cómo funcionan las máquinas con que trabajamos, etcétera, etcétera, ya, ya tenemos otra forma de, de, de aplicar estos conocimientos a, a la sociedad y al cuidado del planeta. Pero en estos momentos no lo tenemos en una economía basada en recursos. Lo, la, el sistema educativo sería... Muy diferente. No antes sobre... de eso, ¿no? tiene que ser. ¿Perdón? Antes de llegar a una economía basada en recursos, vos tenés que educar de esta forma. Si no no, no, no vamos a llegar nunca. Hombre, pero la gente que están interesados en el proyecto Venus están mirando esto. Yo antes de conocer al proyecto, realmente la ciencia no, lo, no me llamaba la atención. Y ahora me, me, mucho bueno, más, mucho más. Por, ni hablar, yo era igual. Entiendo la, la necesidad de, de entender, no necesariamente poder hablar de la física y la química y cada sector con profundidad, pero entender que es la mejor herramienta que tenemos para eh, entender el mundo y para resolver los problemas que tenemos. Y dentro de eso está la, te la tecnología, la automatización y todo esto aplicado al sistema social. ¿Y cómo eh, arribamos a las decisiones? Sí. Cuando, hablamos de, cuando hablamos de técnica, hablamos de un alto grado de referencialidad física. Así lo define Jack. Yo lo que quería comentar con, en, resp en respuesta a lo que dijo Luis, que uh -huh. tengo la transcripción abierta en, en, del vídeo, <ríe> tengo trampa. Um, me imagino, Luis, que estabas hablando de, donde dice... Estamos observando a los gobiernos de todo el mundo reaccionando de forma errática a la pandemia, porque uh -huh. el sistema en el que vivimos actualmente es demasiado confiado y poco preparado para eventos como estos. Y luego uh -huh. habla del sistema sanitario, que se centra en el apoyo a los enfermos, en lugar de estar integrado e interactuar con cada parte del sistema en que vivimos, uh -huh. que es manteniendo saludables a las personas, y esto sería a través de una dieta saludable para todo el mundo, uh, atención médica para todos sin coste, una infraestructura adecuada para atender a los enfermos, todas estas cosas nos han faltado. Luego, ciudades libres de polución, una vida menos estresante, etcétera, etcétera. Todos estos son sistemas dentro de un sistema, ¿no? Necesitamos un sistema de nutrición saludable, un sistema de salud que es uh, de la mejor calidad posible, para todo el accesible para todo el mundo, sin coste, ¿no? Um, ¿Esto es lo que tú decías, uh, Luis, de sí. de qué hablabas? Habla, ha, hablaba de eso, el enfoque mío era más que, que eso es real, es verdad, ha sucedido, pero no mm. sé si ha sucedido por el hecho de que mm, hemos estado o los gobiernos han estado sobreconfiados o no preparados para esta situación. Yo creo que ha sido sin, sin llegar al punto de la... Eh, sin caer en la tentación de las conspirano, conspiranoias que hay en el mundo, pero sí que creo que se ha dejado llevar. Se, se, o sea, no entiendo, como ejemplo, no entiendo que en China se haya parado totalmente y sabéis que mi, no, mi novia es China, para los que no, vos, vosotros no lo sabéis, y uh -huh. lleva allí 10 meses, estamos separados desde hace, bueno, casi 11 meses ya casi. Y, y desde, mar, desde marzo a abril allí hacen casi vida normal, prácticamente vida normal. Uh -huh. Porque eh, han y... hecho un uso de la tecnología eso he hecho para, un para, callado, para Claro, pero eh, claro ahí, ahí entran las cuestiones de privacidad. P pueden entrar muchas cosas, pero seguramente la privacidad... Eh, uh -huh que, de hecho, todos sabemos que la hemos perdido hace mucho tiempo con, con, el, con, con estas cositas. Sí, sí, sí, eh, tenerla. Es, es, es más, eh, o sea, creo que es más importante la salud que, que eso, ¿no? Y al, al final, bueno, da igual el, qué es más importante o menos. A, a lo que yo voy es, no tiene mucho sentido que los gobernantes de todo el mundo, por eso hablaba de si son retrasados o están preparados, preparados con el objetivo que sea. Sin hablar, sin hablar de conspiraciones, ¿no? De, de están aquí los Illuminati o lo que sea, no. Al final puede haber un objetivo que realmente se esté buscando, sin ser una conspiración, porque si quiere implementar un sistema económico de una moneda única y quieren hacer lo que sea, no lo sé, lo que, sea, lo, que lo que lo que pueda llegar a ser, no sé cuál es. O sea, sinceramente no sé cuál es, pero lo que no entiendo es si se sabe que en determinados países he hablado de China porque lo conozco mucho más cercano pero pueden ser otros también. Si se sabe que en determinados países se puede parar fácilmente, entre comillas, en un, en un tiempo corto, con medidas duras, pero en un tiempo corto, que no se haga en el resto del mundo, me lleva a pensar ya no que el dirigente en cuestión no está preparado. Es que no me creo que todo su equipo, gestor o asesor, tampoco esté preparado. Es que no me creo tampoco que los los médicos en Europa o en Estados Unidos, no llamen, no, no, no lancen la voz de alarma de decir oye, ¿por qué no miramos a cómo se está haciendo en Taiwán o, o se ha hecho en Corea o se ha hecho en países que tenían más experiencia y lo han parado? Pero es que yo iba, ¿no? Que no, no, no lo veo como que se hayan relajado o, o no estemos preparados, sino que no sé, no, no hay voluntad. A Eso es a lo que voy. O sea, más que preparación, veo que no hay voluntad de ello. Creo que quizá lo están politizando, están apoyándose en eso para otras medidas que, que tenían planteadas y, y, y quizá no sé cuáles serán los objetivos, pero, pero lo que no veo es voluntad. Es, es una mezcla, es una mezcla de, de, de poner la voluntad en otras prioridades como la economía monetaria, la falta de eh, escuchar a los científicos que venían escuchando. Uh, perdón, venían avisando de que iba a haber otra pandemia y han hecho estos ensayos estos uh, um, que en, en octubre del año pasado que hay vídeos muy interesantes donde hablan de las medidas que habría que tomar uh -huh. y bueno, han, han confiado en que no nos tocará a nosotros esto es lo mismo cuando subes a un coche y piensas yo no voy a una, tener un accidente esto pasa a los demás pues tú, para los demás, eres también los demás. Oh, y te puse a tocar un accidente de coche. Y los políticos no están en, ni educados ni entrenados a pensar en esta forma. Ellos están mirando otras temas. La, el aviso el... estuvo, el aviso viene desde hace años. Y estamos destruyendo el, el entorno natural, cortando los bosques y todo esto, y todas las otras cosas que influyen para mantener un sistema que es nocivo para todos, en vez de eh, preparar un, una, una base para cuando que llegara esta pandemia estuviésemos preparados. Por lo menos tener equipos de protección para los médicos, para las enfermeras y todo esto. Y hay gente que han, han levantado la voz, tanto de un lado como de otro, diciendo que es real, otros que dicen que no ha sido real, pero ha habido tanto ruido y los gobiernos han sido incapaces de frenar esta información tan caótica, tan um, por, por el tema de las redes sociales, ha, ha habido mucha información falsa. Y la gente que no tienen el conocimiento del, de, o el respeto para la ciencia no lo han hecho caso, han, han estado muy liados. No hay ciencia. Entonces, es todo un... Clusterfuck. ¿Cómo se diría un clusterfuck en español, Luis? Un, un merde. Vamos, bueno, un merde. Porque <risa> un no, sí, merde. Sí, no, estaban, no estaban escuchando a los que realmente saben y siguen no escuchando, muchos de ellos. Pero no es solo China que lo ha hecho bien. Mira Nueva Zelanda. Nueva Zelanda también ha tenido una respuesta excelente. ¿Por qué? Porque la, la primera ministra, la Jacinda Her, creo que se llama, eh, ha escuchado a los científicos y tiene un, un entendimiento de que la ciencia es más importante. Nosotros en España hemos tenido el, el Fernando Simón como portavoz y todo esto, pero ¿dónde ha estado el ministro de ciencia? ¿Dónde ha estado Pedro Duque? O sea que lo que hemos podido ver... ministro de Sanidad era un filósofo. <risa> Pobre hombre, yo... El, el, el filósofo. El... No, no debe ser muy, muy agradable estar en, en la piel. Tuvieron suerte de que no sea un abogado. <ríe> <ríe> sí, exacto. Y luego tienes a Trump, que está cada dos por tres menospreciando y criticando e incluso insultando a Fauci, que lleva décadas en, en el tema de epidemias y todo esto. Entonces, claro, la gente como no sabe nada de dónde coger la, lo que es correcto y lo que no es correcto, se han ido los sesos se les han volado en, en, en direcciones completamente confusas y esto claro. es porque en una economía basada en recursos tendremos información relevante, lo que se llama relevante nada de estas eh, desconfianzas en los gobiernos que causan estas ideas de conspiraciones porque es de ahí que llegan Saben que los gobiernos son corruptos y llega un momento que son capaces de pensar que los gobiernos son capaces de cualquier cosa. Entonces de ahí llegan los, lo, las conspiraciones. Es, un, es una especie de virus que se, que se difunde y no tiene freno en las redes sociales. Los que han visto, y creo que llevo como un mes diciendo, los que han visto el documental en Netflix, Dilema Social... Estarán de acuerdo, las los, los redes sociales han hecho un daño tremendo en este, en este caso. Mm. Mm. Y acá... eh, creo que es relevante hablar del centro de contingencias a la hora de atacar estos problemas. Muy buen punto. Eso me parece, sí, sí, tenemos que enfocarnos de en cómo vamos en el 9 a atacar estos problemas. Exacto. Hay que decir que va a haber un centro de contingencias globales, que sí. va a estar preparado y que va a ensayar como, eh, de forma constante distintos eh, Distintas eh, eh, Posibles amenazas. Claro, amenazas. Ya sea meteoritos, virus. Eh, y ese, bueno, y ese centro de contingencias eh, tomará las medidas, no tendrá que pedirle permiso a nadie. Y la gente encargada de la parte de virus del centro de contingencias decidirá con cómo se ataca de forma global, no como dice el video de forma errática. Exacto. Pero allá de que en una economía basada en recursos, la posibilidad de una pandemia va a ser menor porque estaremos en, una, en un sistema mucho más organizado, mucho más eh, dirigido a las eh, prevenciones, a la salud, a todo esto, para evitar que llegamos a un punto de, de, de esto, ¿no? Pero si hay, pues como tú dices, habrá eh, preparación para ello, habrá gente experta que podrán Uh, informar y guiar a la gente a las medidas a tomar. Hoy no, no tenemos esto. Tenemos un montón de gente con opiniones. Sí, le, a la gente se le su, suministrará grandes cantidades de información chequeada mm. y una población por sí educada se, se, se, entenderá esa información y la aplicará en forma constante ¿no? sí. o acorde, sin que nadie de arriba venga y te diga, che, ponete el el pardico, loco. <risa> Víctor, estás muy calladito. ¿Y tú tienes algo que decir? Pues, ahorita estaba... Estoy en el PDF de Diseñando el Futuro. Uh -huh. por, por, porque sí estaba buscando en la parte de... El centro de contingencia. Porque sí recuerdo que... Se mencionaba, ¿no? En el libro de Diseñar el Futuro. Sí. Si hay una inundación o un terremoto o, o, o esto, pues habrá sistemas, eh, pro, eh, procedimientos a seguir, que la gente estará informado de ello, de cómo reaccionar, de, sabrán dónde pueden ir. Hoy tienes un, eh, por ejemplo, los incendios que hubo en Estados Unidos, y creo que hay todavía, eh, la gente no sabía a dónde ir para evacuarse, para ir a la seguridad, no tenían información. Y todo esto es debido a que no hay un sistema... Organizado y y con el pensamiento sistémico es lo que lograríamos, ¿no? De que todo esto estaría tenido en cuenta para estar preparado para estas estos problemas que pueden ocurrir, para que no nos encontramos vulnerables frente a, a los peligros. Hoy hoy tenemos no se te escucha Daniel. Perdón. Ah, entonces, y creo que Daniel iba a decir algo, pero no se le Acércate el micrófono. No, no, no se escucha. No, no. A lo mejor no sirve el micrófono de los audífonos. El casco de Ahora. Europa, España. No, no. Lo tienes enchufado, ¿no? <risa> sigues sin escuchar? ¿Sí? Pero sí que lo tiene encendido ah, porque sí, claro. se oye eco. Uh, pues no sé a qué se deberá. Ya, ya, ya. Ah, te ya, ya. Bien. A lo mejor fue algo de la, de la conexión, supongo. No sé. Voy a, a ver, voy a conectar a través de a conectar no. Y ahí lo perdimos. No. Sin, sin audífonos, ¿te escuchas bien? Sin el micrófono, sin los audífonos. Sí, te escuchas bien. Como que un poco de eco, pero se distingue bien la voz. Y otros audífonos. este Sí, yo nada más quería decir este, que sí, pues no estamos preparados no para todas estas eventualidades. También este, la otra vez estaba viendo un, un video que hablaba acerca de los este, meteoritos, ¿no? Y este, que, que pues eventualmente sí es, aunque parece algo así como que muy lejano, que no puede pasar, pues realmente es algo que sí sucede y muy a menudo, ¿no? Y, y que sí está ahí. Impactos en la Tierra de muchos de estos objetos y para lo cual también no estamos pues lo suficientemente preparados, ¿no? Y entonces hasta que, hasta que realmente suceden las desgracias o las consecuencias, como lo que está pasando ahorita con... Con esta pandemia, pues, es que, que nos damos cuenta, ¿no? Que, pues, debimos de haber previsto todo eso, ¿no? Desde antes. Creo que el truco cuando hablas, tienes tu micro. Tienes tu micro. Y luego, y luego, cuando termina, se, se apaga. Que apagas el micro. Que me se, se oye eco. Oye. Ok. Okay, perfecto Sí, porque si no yo me escucho Hablando claro, alto y claro Pero con, con repetición Y tengo una voz maravillosa Pero tampoco me lo quiero escuchar tanto Entonces, lo, lo, que, lo, que, lo que nos encontramos Ahora mismo es lo que decía en el vídeo ¿no? Que las partes de Dentro del sistema actual Están peleados entre ellos porque están enfocados en la propiedad, la riqueza, el poder y cualquier cosa que va en contra de ello, pues se, se ignora uh, o, se, o se borra de la, de la ecuación, ¿no? Y, y en una economía basada en recursos, pues um, la, el enfoque es diferente a cuidar de los sistemas. Por ejemplo, si vamos a construir una ciudad, no lo ponemos en cualquier sitio. Primero hay que hacer un estudio del terreno para ver qué capacidad tiene de, para dar agua limpia, qué materiales de construcción hay, qué efectos negativos puede tener sobre el entorno, etcétera, etcétera. Los animales que viven ahí todo esto. No podemos simplemente hacer una ciudad. Hay que mirar a ver cómo va a afectar todos los demás sistemas que están uh -huh. ahí, ¿no? los ecosistemas, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante. Hoy en día no, no se mira tanto esto. De hecho, aquí cerca de donde yo vivo han estado, hay un terreno que es algo pantanoso. Entonces han intentado construir ahí y resulta que cuando llegan a una cierta profundidad para los, eh, los cimientos de edificios, pues hay demasiado agua. Y tienen que estar con bombas de agua para sacarlo, para poder hacerlas porque no miran antes, de, no estudian bien el terreno antes de, de ir adelante con el proyecto, ¿no? Y esto es ridículo. Y además es una zona donde hay ranitas, donde hay pajaritos y tal. Supuestamente uno, una vez acabado, será como una especie de parque donde podemos pasear y donde habrá patos y las ranas y todo esto. Ya veremos, ya veremos. ¿Será, será como en los hoteles que están en las áreas naturales, donde ya lo único que queda es la naturaleza. ¿Es un cocodrilario o un flamingario donde están así como encerraditos los pocos cocodrilos que no se murieron durante la construcción del hotel? Mm. Ese, ese. Las ciudades van a tener una distribución logísticamente eh, diseñada, ¿no? En el futuro. Los medios de transporte van a ser directos. Eso también hay que decirlo. Siempre en, en, en relación a la capacidad de carga de la zona. Ni hablar, esa es una de, la, de las variables que se tendrán en cuenta, pero también digo, por eso, entre todas esas, eh, estará también la distribución de las ciudades y ponerla, por ejemplo, en los lugares donde no sea peligroso para la gente. Mm. Hoy al pie, al pie del Vesubio tenés 3, 3 millones de personas. ¿Sabes lo que cuesta <risas> evacuar 3 millones de personas? ¿Al pie de un qué? De Vesubio. Ah, de un volcán. Bueno, eh, Ciudad de México está construido adentro de un lago. No sé si sabías eso. Correcto. Sí, no. claro, que lo sé. Adentro sí, de sí. un lago estaba. Así es. Y en la Así zona, es. y en la única zona donde de plano es total, donde de plano por más que quieran no han podido construir, sí que sí comenzaron a construir un aeropuerto. Ajá. Pero, y lo dejaron. Pero a la mitad. Esa, ¿Mande? ¿Mande? que lo dejaron a la mitad de hacerlo. Sí, porque cambió el gobierno y sí. el nuevo gobierno dijo que, el, ah. que, que esos estaban de plano eh, sin, de, muy, estaba de plano muy descarado como que, que, quisieron construir ahí y eh, lo llevó para otro lado. Entonces, ese sí, es un ejemplo de cómo, y... de cómo a veces se quiere a fuerzas construir donde sea como que más económicamente rentable y no donde se necesita o donde realmente conviene. Ni hablar. Hay 60 millones de personas, creo, o de departamentos vacíos en, en China. No te estoy hablando de Estados Unidos, en China. Porque hay gente que... Hay en... ciudades enteras fantasmas <risa> Existe eso en realidad, ¿no? vos Luis, que está más informado. Yo no, le, yo no lo he visto y mi novia... Dice que no, que eso es mentira, que es imposible, pero ha habido reportajes, ahora también si son verdad o no, no lo sé, ha habido Ajá. reportajes en televisión que las han grabado. Y sí. viendo, yo, yo, yo también viví allí, y viendo lo que, lo que hacen y cómo construyen a la velocidad que lo hacen y sus objetivos, yo creo que sí que tiene sentido que tengan ciudades enteras vacías, ¿eh? mm. Y, pues, ¿y, eso, y eso todavía, bueno. y eso que se supone que en China está un poco mejor planeado el crecimiento urbano si, No, no, no si precisamente, otro... pero precisamente es para eso, ¿eh? o sea, han aumentado, no sé si, supongo que lo conoceréis La limitación que había de un, un hijo por, por familia Ajá. hasta hace tres o cuatro años, más o menos eh, En realidad no es que fuera ilegal, es que... Eh, ahí tienen que hacer una planificación familiar, tienen que pasar por el gobierno para que les permita tener hijos. Y aquellas familias que quieren tener más de un hijo eh, tienen que tener un permiso especial y normalmente suele depender de su cadena, o sea, su, las, las diferentes líneas de, de su familia, si han tenido cuántas personas ha habido. No? Y luego, si tienes más hijos, sí o sí tienes que pagar más impuestos. Entonces, al final. Eh, los, lo desincentivan. Pero, a partir del año 2017... <risa> bien? Que, <risa> que Igual que en Occidente, digo, terminas pagando más impuestos y pagando más... Eso sí, <risa> eh, indirectamente al final es lo mismo, ¿sí? sí. Bueno, pues, el, en el año 2017 creo que fue, cambiaron de uno a dos con algo, ¿no? Fue la norma. El, pues, se pueden tener dos con tres hijos o ¿no? dos cuando salió la noticia. Y el, el objetivo que China tiene desde hace unos años es... Fomentar el consumo interno, para no depender de las exportaciones. Y para poder tener consumo interno, lo que necesitan es más gente que consuma. Y por eso han, han estimado que esa población no se va a duplicar, porque duplicar es mucho, pero sí que va a incrementar, yo creo que entre un 25 y un 30% se incrementará. Y por eso todo lo que construyen ya es en vistas de, aunque hay algo también en paralelo que no cuadra, que es y las construcciones ahí en China son muy débiles y no duran 100 o 150 años o 200 te ¿no? duran ah. a lo mejor 50 años o 70 años, por lo tanto eh, no sé cómo han planificado ahí esa parte <ríe> sinceramente, porque esos edificios si están vacíos en 10 años o 15 no digo que estén ya para no vivir dentro, pero ya se convierten casi en viejos, no y encima ¿Eh? conociéndolos no creo que los mantengan, ni los vayan a pintar, ni con la polución, o sea, con la contaminación allí, pues imaginaros. O Esa parte no me cuadra mucho, pero el que lo hayan hecho ya pensando en ese crecimiento de la población, seguro, igual que perdonad porque me extienda, pero bueno, creo que también esto es importante, el hecho de entrar a buscar recursos en, en África y no sé si también creo que en Nueva Zelanda que han comprado mucha, mucho terreno, es precisamente también para poder eh, suministrar y satisfacer las necesidades de ese crecimiento de población que, que estiman. ¡Qué loco! Sí, sí, sí. Lo tienen hiper-mega planificado todo. Hiper sí, no, mega... no, no, no sé si se dan cuenta del impacto que eso va a traer en, el, en, el, en la Tierra, digamos, porque si, si India quiere hacer lo mismo, chao, olvidate. Pues, ya no te... <risa> claro, tenemos que ir resto. <risa> Claro, sí es que planificado hasta un cierto punto lo tienen porque claro. si luego tienen sobrepoblación si no pueden dar de comer a todos los que tienen ahora porque hay mucha, mucha hambre en China también ¿dónde está la planificación? hubiera sido mejor buscar no, no, una por, eso, por, eso están, por eso están eh, entrando muchísimo en África o sea, que yo no sé hasta qué punto qué tipo de recursos y, qué, y en qué países o en qué zonas están entrando Sí que sé de algunos, pero pero por lo que se ve en todos los medios, y o se es, es, es, están haciendo con África. Y de hecho están empezando, creo, Bueno, nosotros, vosotros no sé si lo sabéis, pero en Sudamérica parece que están entrando también bastante. Sí, acá vienen, acá vienen a montones. Sí, sí, sí ¿no? en España tenemos también, bueno, son muchos, es lógico, ¿no? Pero es normal con, es, con, con la globalización, es normal. Ajá. Que, que pasa esto, ¿no? Que la gente va sí, buscando sí. una mejor vida y escuchan sí. que tal país es mejor que en, en el suyo y se van. Y quiero interrumpir un momento para dar el bienvenido a Germán, que se había quedado frito, pero está aquí con nosotros. <risa> <risa> Hola, Germán. <risa> sí, Germán. Sí, no tienes cámara hoy, Germán. O simplemente no nos quieres mostrar tu cara de recién despierto. <risa> <risa> um... Ay, te quitaron bien. No puedo hablar. Pobre. Ok, te perdonamos. Será <risa> ¿Te raro tener a Germán en una sesión con nosotros sin voz. Ahí viene el video. Viene el video. Ah, que le he quitado las Ostras, qué puta. Bueno. Ah, ya. Bueno, entonces, sí, sí, sí. volviendo al tema del video, Ajá. El, el, en, el, en el caso de la pandemia, vemos... Que ha tenido efectos ne negativos no solo en, el, en, el salud, en la salud de millones de personas, sino también en la economía monetaria y las vidas de la gente que no se han enfermado. Y esto es una muestra de cómo los sistemas se afectan uno al otro, ¿no? Cosa que se dieron cuenta que iba a, a, a fastidiar la economía y por eso no querían hacer los confinamientos y por esto están rechazando, están haciendo apuchitos. Ahora vamos a hacer un toque de queda para que la gente no salga de noche. Pero el virus no sabe de horario. Y, y, y, y está, a medida que van descubriendo más sobre el virus, gracias a la ciencia, um, se van viendo que las medidas a lo mejor tienen que ser más estrictas durante un tiempo, con lo cual la economía monetaria va a sufrir más. Y las vidas de la gente también, o sea que es... Una, una bola. No se puede mirar, so, o sea, si volvemos al tema del, del, del pensamiento lineal, tenemos que tomar un paso atrás y mirar el, el, la imagen, eh, la, la situación holísticamente grande, ver cómo todo eh, se afecta, una cosa y otra. ¿no? Um, es, es, es muy importante esto y, y falta hoy terriblemente y esto es una de las cosas que, que es tan vital en el, en la economía basada en, en recursos y, y que nos unamos fuerzas para buscar y aplicar las soluciones en vez de mirar una vacuna para claro. un país solo o, o que un país se, se cierra las fronteras, pero no para todo el mundo. Y no sé, tiene que ser otro, otro a lo mejor... La las El desarrollo de la vacuna es, es un tema que creo que debemos tocar, porque en una economía basada en recursos habría un desarrollo, que a lo mejor habría 100 vacunas como hoy, pero estarían guiadas por un objetivo. O sea, habría un proyecto que desarrollaría todas esas vacunas. Hombre, hoy ¿se trabajaría en, más en, en uniso, unísono? Se compartiría sí. información. Exacto, mucho más es, que hoy. Es. Porque no habría intereses no. propios. Mm el concepto de competición versus colaboración, ¿no? Que esa acción sí. la había que Ojo. La competición también tiene sus pros, digamos, porque no, esto no lo ha dicho mucho Jack, pero digamos, si vos pones eh, distintos grupos a competir, ponele, qué sé yo, me, se me ocurre a mí, no sé, estaba pensando de esto justamente el otro día, no sé si a ustedes le parece lo mismo, eh, bajo un mismo paraguas, digamos, dos grupos a competir y el que gana, no sé. La competición reconoce, lleva, eh. lleva a, a guardar secretos, para que seas tú el primero. Uh -huh. no, sí es, es, es completamente opuesto a la colaboración, uh -huh. en, cualquier, eh. en cualquier forma. Pero si o sea, una competición con colaboración, que vos, vos avanzaras en tu proyecto, compartirás esa información con otra gente que lo está desarrollando, y esa gente a la vez que desarrolla, comparte la información con vos. Entonces no ¿Entendés? es competición, es colaboración. Bueno, pero cada uno iría en su proyecto. Bueno, sí, es, en realidad lo que pasa es que competición también implica, un, no sé, dos personas, pero podría haber varios proyectos, sí. Es el, el, el paso anterior a, al... Yo, yo creo que por lo que hemos estado viendo en otras sesiones, y de hecho yo antes no había pensado en esa línea, en de, de, de las sesiones de coordinación, el, el concepto de los valores que uno pueda tener ¿Por qué a una persona, a un ser humano, le interesa eh, competir? ¿no? Pues eso es porque ha aprendido desde pequeño que si es mejor que el de al lado, X. No sé qué es que se, que se desarrollará en el cerebro, qué tipo de sustancias eh, aparecen en el cerebro cuando, eh, eh, en el momento en el que eres mejor que alguien o se te reconoce mejor que alguien, eres más feliz. De alguna forma, no ahí está un poco el secreto de por qué la competición es buena. Entonces, si se, si se puede llegar a eso y de alguna forma dentro de la educación eh, que se produzca ese, esa misma sensación de felicidad con la colaboración, que hay muchas personas a día de hoy, sobre todo en la ciencia yo creo, que con la colaboración son felices, si se puede llegar a eso, creo que conseguiríamos el mismo objetivo eh, colaborando esto? La definición de. <risa> Le di a la cuenta cubierta. Y resulta gracioso, a mí me resulta terrible. <risa> terrible, <risa> pero. pero, es, pero... Es, me, río, me río de nervios. Sí. <risa> es así, ¿eh? Es, esto es así. La sátira, la ironía. No sé si habéis visto. La serie de 3% la habéis visto, no. 3%. Yo la estoy empezando a ver ahora de Netflix, y hay una parte de, de, de, de, de, que hablan justo de esto, de, de lo que es la, la competición, y, y esa imagen muestra claramente lo que se ve en esa serie. Uh -huh. bueno, y, que, por lo... ejemplo... Perdón, sí, lo que no te habría dejado de escapar, lo que dijo Luis, de que hay una retroalimentación positiva cuando vos competís, eso es, es eh, influenciado por el entorno no dejemos pasar eso, por favor. Exacto. Yo, yo quería leer la definición de, de competición para, para ver la, la, lo que significa, ¿no? Prueba o conjunto de pruebas en que una serie de contrincantes luchan uh -huh. por conseguir el triunfo, especialmente en materia de deportes y juegos. Entonces, siempre tienes un ganador y perdedores. Correcto. Y luego enfrentamiento uh -huh. o rivalidad entre dos o más partes por conseguir una misma cosa volvemos uh -huh. a tener un ganador o un equipo ganador pero muchos perdedores y esto uh -huh. es el problema con la competición hay muchas muchas mucha más personas que salen perdiendo que los que salen ganando y esto es exactamente tenemos que girar esta mentalidad completamente a entender que cuando colaboramos todos ganamos uh -huh. Uh -huh. Y no, no está este, ah, yo tengo el trofeo, ¿no? No, no, porque no has ayudado. Hay que pasar del juego de suma cero al juego de suma tres, que sería uno menos uno, cero, que soy, uno gana y el otro pierde, uno menos uno es cero, y, y tenemos que pasar al uno más uno, tres, ¿no? O sea, que que no, no es uno más uno, dos, sino que encima se exponencia, ¿no? Cuando se colabora. Luego, cómo hacerlo es lo difícil, es lo jodido, pero, pero hay que pasar a eso, hay que pasar a eso. Y de, de hecho, hecho, ahí, y de hecho ahí, ahí está la gran, la gran, yo creo que la gran clave de, de, de, de que el resor, del RBI del ¿cómo se dice en español? EBR. EBR. Se eh, puede con, eh, llevar a llevar al, al ámbito de la educación, que creo que lo decía Fabrico, eh, ¿Mm. que los niños aprendan eso, yo creo que es la clave de que pueda tener éxito una, un concepto como la EBR, porque si no... Ni hablar. Eh, eh, que, sí, ni sin hablar sin educación. Sí, si, si, sin educación no llegamos a ningún lado. Y son años. No solamente tenés que educarte en una, en una en área que vos desconoces, sino que tenés que borrar lo que aprendiste. O sea, <risa> pues ya es más... más complicado aún y globalmente lo tenés que hacer y tener, tener las oportunidades también, que es lo que nos brindaría en un EBR, que tendríamos las oportunidades de estudiar y de aprender lo que nos interesa no, no, los, no lo que nos meten con embudo en la escuela ¿no? que nos, nos eh, adapta para el sistema actual, sino eh, uno que nos da esta educación holística, con una visión holística el otro autoridad pensábamos con los chicos en inglés que eh, mientras más gente cuestione, más sana será la sociedad. Mm. Cuestione en el sentido técnico, ¿no? No mm. cualquier cuestionamiento. Dale con técnico, que te voy a dar. <risa> no tengo otra palabra mejor. Si encontrás una palabra mejor, yo la uso. Científica. Sí, también no es y es también eh, sujeto a interpretación científica. Tampoco es científico hoy. Hoy, ya, no estoy diciendo que es científico hoy, Ajá. pero en una economía basada de recursos, sí. Esto es la, esto es la una educación cien científica decir que funciona mejor que una educación técnica? Bueno, primero tenés que tener la ciencia para ir hacia lo técnico. Suena bien el mate. <risa> es que me, me da la sensación de que esta conversación la he tenido muchas veces. <risa> no escuché. Sí, me da <risa> la sensación... De que esta conversación la habéis tenido varias veces ya. Sí. <risa> no, no, técnico y científico no. Específicamente cuál concepto usar, no. Bueno, pero yo te he visto en Facebook y muchas veces hago... Puede ser una cuestión de definición, ¿no? De, de qué significa la palabra en sí, ¿no? De, de semántica, a lo mejor. Sí, sí. sí quizás para lo que, que significa técnico va. es lo, lo mismo que para ti significa científico. A lo mejor no lo sé... Sí me ocurre, es que además eh, es muy delgada la línea que lo separa eh, al menos para mí Volviendo mí al tema de la competición claro la... Ay, perdón ¿Qué decías? Menos, a ah. mí tampoco me queda clara la sí, diferencia ya. entre pues... técnico y científico así que pues sí, habría que pensar en qué es lo que entiende la gente común cuando escuche una palabra u otra Eso es. Hacemos un, una, una encuesta <risa> de hecho las, cuando, ingenierías, cuando... las ingenierías se llaman aquí al menos ingeniería técnica Bueno, hay, hay algunas que se llaman técnica ¿no? Se suele pensar más hacia la, lo mecánico Cuando hablas de técnica eh, se suele pensar hacia la, la, lo mecánico Yo, uh -huh. Cuando estábamos hablando de competición me vino a la mente una, una frase de Jack Una cita de Jack que lo tengo traducido, espero que lo he hecho bien ¿Qué competición hay en tu cuerpo? Uh -huh. Supongo que en su cerebro dice, soy el órgano más importante, y el ego dice, yo soy, y quiero construir un sistema de libre empresa. Te uh -huh. pudrirías en un mes si todos los órganos de tu cuerpo se preocupasen solo por sí mismo. A pasar... y, las, y, las, y las células votando por uno o por otro. ¿Eh? <risa> exacto, exacto. <risa> Entonces, la competición fuera. He fuera. pasado, Shou, he pasado Shou, un vídeo que es, de, es divertido, ah, sí, que es de, sí, precisamente sí. De, de un corredor runner, un, esto que hace de tirazón y tal, lo han pasado en un grupo de tirazón. y el cerebro habla con las diferentes partes del cuerpo, venga, ah, que podéis, que podéis, y, y el, el corazón, el pulmón está diciendo, pero para allá pero para ya, las piernas, tal. Es, es una broma opuesta, ¿no? Pero en realidad es efectivamente el, el cuerpo humano colabora no compite claro, claro y también está claro. la cita que él tiene de que el, el... ahí está mira perfecto se podría ser un mes si cada órgano ah. del cuerpo mirase por sí mismo exacto y luego está el otro que él decía de que si te cortas el, en el dedo del pie si mm -hmm. todos los... Uh, órganos se pusieran a discutir si iban a mandar o no mandar células blancas y no sé qué, no sé cuánto, mientras llega una decisión, se te cae la pierna. Entonces, es evidente que tenemos que tener un sistema mucho mejor que esto de... Cuando hay un desastre mundial, uh, los gobiernos se ponen ah, bueno, vamos a mandar tanto dinero que luego muchas veces no llega, o si llega, llega a los bolsillos corruptos. Tenemos que tener un sistema de estas competencias de que hablaba eh, Fabrico antes, para estar preparado para estas situaciones, para que no perdemos tantas vidas y, y hay tanto sufrimiento. ¿Puedes verdad es que lo del de plan de contingencia, el, el, lo de sistema de contingencia no lo había ido nunca para este, para, esta, para este proyecto, digamos, y me ha gustado mucho, porque en mi profesión, precisamente una de las cosas que... ...de las que tratamos siempre es intentar implementar en las empresas ese plan de contingencia, ¿no? Un mapa de riesgos primero y luego un plan de contingencia. Y me ha gustado mucho la idea, la verdad. Sí. Yo, es que es yo pienso bien. algo, bueno, ahí, bueno, sobre lo de los planes de contingencia, yo pienso, bueno, eh, bajo el funcionamiento de una EBR, pues siempre se están evaluando... ¿no? Eh, no solamente las soluciones en el momento, sino los posibles riesgos que puedan afectar uh -huh. a, la, a la gente y al desarrollo. Y cuáles, eh, en, en base al nivel de riesgo o al daño que puedan causar, es la cantidad de recursos que se destinan para prevenirlos. Y, uh -huh. y lo contrasto con lo que sucede hoy en día. Eh, los únicos cálculos de riesgo que se hacen hoy en día es sobre si X o Y acción de un político va a subir o a bajar su popularidad. Exactamente. ¿Y, acá, sí. ¿y, qué, y qué medios de comunicación comprar para, para subir o bajar su popularidad? Exactamente. Exacto. La de la es, los cálculos de riesgo si, que se hacen si hoy en día? Si un país es una empresa, los gobiernos son el equipo comercial que, que lo único que vende es buscar votos. Y, las, y los medios de comunicación es un canal de venta. Es que es así. En marketing. Fabrico, so. por favor, deja de compartir tu pantalla. Uh, perdona. <ríe> Hoy no dormirás con calcetines. Te quería, Martín, lo que, lo que he visto es, lo que me cuenta es que eres crack, ¿no? Con tema con de tecnologías, tú, Fabrico. <ríe> no, que nos, nos enseñas a usar el Photoshop, Fabrico. Hay <ríe> que aprender, hay que, que a sentarse a aprender. Creo que hablar. Daniel, Mira, estoy, estoy aprendiendo a dibujar. Voy a dibujar Daniel una se pierna, pierna la... que, se va, que se va a podrir, por un, que va, va a funcionar como una democracia y una pierna que va a funcionar de forma normal. Vamos a ver cómo me sale. Daniel se ha levantado la mano para decir algo. Mientras él habla, mientras tenés un micro abierto, por favor, todo el mundo nos mantenemos calladitos. Sí, este, bueno, yo nada más quería, este, bueno, quiero preguntar este, sobre eso de la competición. Eh, bueno, así en sí, entonces, ¿qué es lo que propone este este proyecto? Bueno, con respecto, digamos, a la parte de los deportes, ¿no? Eh, y a las, todos Buena los deportes pregunta. de competición. Buena pregunta. Vale. Siempre estamos... Terminaste de hablar. Siempre, siempre está siempre. muy buena la conversación cuando me tengo que ir, pero tengo que ir, pero oh. ah, ah, bueno, sí, sí, sí, se sigue escuchando el eco, Daniel eso es que Víctor no quiere quedarse sin fútbol <risa> no, no, no quiero quiero ¿no? no, creo que es la hora de comer, que la comida está listo ah, sí ahí es la hora de cenar y acá es la hora de comer y de hecho, acá comemos como a una y media, pero yo siempre me quedo un poco más para estar un poco más con ustedes, mis queridos eh, venusianos. <risa> bueno, bueno ¿Dónde, ¿dónde vives, Víctor? En México. ¿En ¿Ya de grande? ¿En de México? Ah, no. no, vivo en un... vivo en el estado o provincia de San Luis Potosí. Ah, vale, vale. Yo estuve... acá, los, acá los espero. <risa> estuve hace dos, hace dos años, estuve como tres meses o cuatro en Puebla. Ah, a Puebla lo conocí rapidito, pero muy, pero muy bonito lo que conocí. Sí, bueno. sí, sí. Adiós, adiós, adiós y no, y los quiero Ay, adiós. mucho y me, y me extensionalizan mucho. Adiós. Adiós, adiós, igualmente. Dani, mil perdones, cliqué para mutarte y cliqué en la opción de abajo, <risa> de la llamada, lo siento. Ha sido totalmente sin querer. A veces el, el, tengo un ratón en el alámbrico y a veces tiene en mente propia. Bueno, a responder a tu pregunta sobre el tema de los deportes. Eh, los deportes, pues es esto, es basado evidentemente en la competición. Entonces, el enfoque en una economía basada en recursos sería que nos compitaríamos con nosotros mismos. Sí, bastante ambiguo lo que dice, pero sí, digamos, la idea es sí, improvisar, eh, mejorar nosotros eh, eh, eh, para. Eh, eh. Mejorar, el... Ay, se me ha ido la... Ahí se me ha ido la opción. Sí, me doy cuenta. ¿Me, ¿Me escuchan? Sí. Okay. Sí, sí, um, me está la, la conexión. Um, ¿Tú lucharías por mejorar tu propio velocidad, tu tiempo de llegar en cinco kilómetros en, en una hora o en, en tres cuartos, lo que sea, sería competir con ti mismo. Pero el competir con otra gente es que en realidad el deporte muchas veces es un poco el pan y circo para la población. Entonces esto también eh, nos mantiene viendo un partido de fútbol Uh, y así no estamos pensando en las penas que tenemos, ¿no? O sea, porque la gente se excita mucho, mucho con el fútbol. Incluso al punto de, de la violencia, que tampoco es positivo. Mm -hmm. Si hay deportes, en todo caso, serían deportes que serían beneficiosos para el cuerpo. Porque hay claro. deportes. Hasta el golf, la, la, el movimiento del golf termina estropeando la espalda de la gente. Entonces serían... Uh, Uh, movimientos que no harían daño al cuerpo, sino que pueden ejercitarlos y hacerlos más fuertes. Y serían con, colaborativos, que todas tengan el mismo, mismo fin, el, el, la misma meta, pero en unisonio. No pueden ir unos por delante de otros, sino que todos tienen que funcionar como un equipo para llegar a la meta. Hoy en día hay juegos de niños así. Um, que son colaborativos en vez de, de, de competitivos, entonces así como el concepto de muchas otras cosas cambiará, el concepto del tema de, de deportes también cambiará y no tiene por qué ser menos satisfactoria de, de las emociones que, que logran alguna gente hoy viendo tenis o, o fútbol o natación o cosas de estas. No, no tomarás partido por nadie, que es lo que hoy casi te obliga cuando vos ves, alguien, ves un partido de tenis y enseguida tenés que estar regulado. ¿Lo entiendes? Germán, ¿tú querías decir algo hace un ratito? Sí, perdón. Sí, ¿Me escucháis bien? Yes. Sí, si lo tienes cerquita de, de la boca se te escucha bien. Bueno, pues, eh, tratando de responder un poquillo a, a lo de los deportes competitivos, eh, eh, hay un autor antropológico que se llama Robert Textor, que te habla acerca de, de cómo ciertas eh, culturas han desarrollado deportes y cómo, dependiendo de los factores que pueden determinar eh, eh, la manera en la que se han adaptado los recursos naturales de su, de su zona, ¿no? han desarrollado juegos de estrategia o han desarrollado juegos competitivos y demás y todos todo todos los juegos competitivos ya sean de juegos de mano eh, que tenga que ver con cartas o lo que sea o, o fútbol y demás eh, tienen que ver con zonas de escasez eh, y sin embargo los juegos más colaborativos han tenido que ver con, con otras áreas entonces yo creo que eh, poco a poco morirá por inanición lo que es la competición es exacerbada y que que tiene que ver con, con mojarse con una camiseta o con, o con o con un estilo de juego predeterminado y que eso simplemente lo que lo que hace es llenar el vacío que realmente tienen muchas personas para, para tener algo de identidad y es decir llenar sus valores sagrados por ejemplo por qué chavales eh, por qué los hooligans eh, llegan a ser Hooligans, ¿no? Porque chavales de barrio, que son los Hooligans, eh, chavales de, de barrio que pueden ser perfectamente vecinos nuestros y se van a, a hacer 500 kilómetros para irse, eh, hablo de España, ¿no? Eh, y se hacen 500 kilómetros para irse a pegar contra unos italianos o contra unos tal, simplemente por un, por un equipo de fútbol. Realmente no les gusta el fútbol, realmente no les gusta el tennis. Ni nada de esto, simplemente es porque algo les llama, ¿no? Y tengo que decir que la competición eh, ensalza realmente lo que falta en el cariño que se les ha dado durante los primeros años de vida, principalmente a los mamíferos. Mira, por ejemplo, es que de esto estabais hablando hace un buen rato, pero por ejemplo, los lobos que se quedan eh, sin, sin sin mamar de la leche de la teta, de la madre. Cuando es una camada muy grande, eh, normalmente el lobo que se queda sin, sin mamar, se, luego se convierte en el, en el macho alfa, ¿vale? Y eso pasa con muchos grupos de primates también. Y, y es como en la psicología del narcisismo, que esto, hice es una charla hace siglos acerca de esto, que eh, tenía que ver con, con la falta de, de cariño principal. Durante la infancia y sobre todo cuando cuando tienes una familia muy autoritaria y que te hacen unos… cuando no te comprenden, ¿sabes? Cuando no te aceptan. Y entonces tú tienes que buscarte las formas como para llamar la atención. Eh, y lo que estás haciendo es, es tratar de llamar la atención para qué. No está llamando la atención para ser alguien, está llamando la atención para que te quieran, ¿sabes? De alguna forma. Entonces… De ahí viene muchas veces la competición. Eh, tenemos que tener en cuenta cuáles son los factores de, de sociales que llevan a ello para que toda la gente se sienta lo suficientemente querida, suficientemente amada y suficientemente protegida para que se pueda desarrollar como quiera, con un apego seguro y, y no con una crítica detrás. ¿sabes? Eh, y, y si eso lo amplificamos al deporte eh, vamos a a darnos cuenta de que no tienes que ser del Atlético de Madrid o del Real Madrid está hablando de equipos muy famosos en España eh, no tienes que ser el mejor jugador del mundo, simplemente con que juegues ya está bien, ¿sabes? y ya está no creo que eh, haga falta que desaparezca el fútbol, ni que desaparezca el baloncesto, ni el tenis ni nada de esto, sino simplemente que se morirá por inanición en una cultura en la que no buscan que alguien sea mejor que otro ¿sabes? Pero hay que entender, para empezar, eh, cuáles son los factores de la, la competitividad y no tiene nada que ver con el deporte, no tiene nada que ver con esto, sino tiene que ver con la desigualdad. Y cuanto más eh, eh, erradiquemos la desigualdad, entonces me menos competición va a desarrollar entre las personas. Muy interesante, como siempre, Germán muy Interesante. Nada más Esto, este... a, a, a, acabo de conocer sí. lo, que, lo que se conoce como el, el momento Germán, ¿no? Sí. <risa> ¿Me mencionaste al principio que habla de, de estos temas de la competición, este, ¿cuál es? Perdóname. ¿Perdóname? El, el autor que mencionaste al principio, que dijiste que un autor que, que hablabas por estos temas de, de la competición, es que no... El libro se llama Cross Cultural Summary, eh, Robert Textor, de los años 70. Eh, es un libro que, que no le invito a nadie para llevárselo a la playa, ¿vale? ¿Eh? <risa> es un libro de más de mil hojas, eh, en el que te cuenta cómo, por ejemplo, culturas en las que han desarrollado adaptaciones al cuero, luego desarrollan juegos de estrategia y demás. Es un Librazo. Es un librazo que es maravilloso. ¿Lo puedes escribir aquí en el este... Robert Textbook? ¿Cómo es.? Sí, sí, claro, sí. pero. Escribir. En el chat. Vale, voy a intentar. A ver. Es, es que bueno, bueno. antes. Como lo decías. Eh. ¿Cuándo vas a empezar a escribir, Germán, todo eso? Lo tenés escrito. Es Porque hay, hay, hay que ponerlo? Culturas. Hay que ponerlo en texto y tratar de, de difundirlo, crear material pedagógico. Mira, pues mira, pues ya añado más cosas, ¿vale? Eh, pongo Robert Sterstor, de eh, Across Cultural Summary, lo pongo en el chat. Eh, sobre la psicología del narcisismo. Uf, hay, hay un montón de, de escritos eh, a bogo. El narcisismo con la competición... Ahora, en cuanto que pueda, busco, busco todos los enlaces que tengo, pero los tengo en el ordenador, que he vuelto a recuperarlo. Eh, tiene, tiene muchísimo que ver con... A ver, Robert Textor, no sé si lo he escrito bien. Pero bueno, la psicología del narcisismo básicamente se va forjando... Ah, no, textor, textor, sí, está bien. Lo has escrito bien, sí. Pues luego además eh, eh, si os fijáis en eh, mira, eh, Alfred Korsinski que recomienda mucho, eh, que recomienda mucho fresco eh, recomendaba Alfred Korsinski y es muy interesante. Eh, cuando hablaba de la semática general, decía, por ejemplo, que eh, contaba la historia de Hitler, que me parece el, dentro de la historia narrativa de que se acerca de él. Pero eh, decía que, que cómo se forja esa cultura de narcisismo, poniendo el ejemplo de Hitler, ¿no? Y ese libro también está muy bien. Eh, que es el de Size and Sanity. Que le voy a poner por aquí. A ver si puedo. ¿Y estos son libros que se puede conseguir online, en PDF, o hay que comprarlas? Eh, and Sanity lo tengo yo creo que publicado en el grupo. Sí, que está... El de Cross Cultural Summary lo pillé de la biblioteca. Pues, eh... Pero si no, mira, hay otros libros. Eh, de, de, si no es el de Cross Cultural Summary, que es, un, que es un pedazo de texto de antropología que todo el mundo debería leer. si sí, no, están los de Marvin Harris. Y Marvin Harris están en PDF perfectamente eh, eh, encontrables online, y él también te ha hablado de eso. Muy bien, muy interesante. En nuestra especie, nuestra especie por ejemplo, de Marvin Harris, ha, ha, te ha hablado de ello. Tengo que decir que es eso: que, que tenemos que entender de dónde sale la competición, porque los seres humanos en realidad somos criaturitas gregarias y, y somos animales eh, sociales, y que nuestro cerebro social se funda. Una amenda principalmente, cuanto más grande es la capacidad del grupo. Hay un autor también que se llama Robert Textor. Eh, si queréis lo apunto aquí también en el chat. ¿Qué es Gregario? Eh, Gregario es que viven en grupo y necesitan de las relaciones sociales. Mm. Gracias. A ver, ah, vuelvo a decir al mismo tío. Hermano, ah, sí, sí. Verdad. Eh, A ver... Eh, Uf, ¿cómo se llama? Dunbar, perdona, perdón, perdón Dunbar, vale Robert Dunbar, uh -huh. sí, es un cerebro eh. flipando <risa> Dunbar, vale, que hizo, hizo los estudios acerca de cómo se forja el, el cerebro social, yo le estaba estudiando a unos primates y se da cuenta que, por ejemplo, los bonobos tenían más área prefrontal que, que otros grupos de primates, pero era precisamente porque el grupo era más grande. Entonces, cuando tu grupo social es más grande, eh, tienes que desarrollar otras estrategias... Eh, eh, tu cerebro es muy plástico, o sea, si nos fijamos en el cerebro de un humano y en el cerebro de un chimpancé, eh, lo que nos diferencia principalmente es el tamaño del córtex prefrontal y precisamente es que se desarrolla más grande porque tiene que ciertas estrategias de redes neuronales se tienen que desarrollar, ¿para qué? Para para comprender lo que son las intenciones de los demás ¿sabes? Y, y ahí es donde empieza el cerebro social o sea, no hay un, una red particular de, dentro del cerebro como puede ser eh, eh, yo que sé la área de Broca que tiene que ver más con el lenguaje o, o u otras áreas cerebrales que están como muy, muy especializadas, sino que el cerebro social es como eh, se desarrolla tanto en el cerebro límbico como en el prefrontal y tiene que ver con entender las intenciones de los demás, con entender las mentiras, con entender eh, las intenciones que tienen, con entender las caras, eh, ver caras, etcétera, ¿sabes? Entonces cuando interpretación, ¿no? Este, con la interpretación y cuanto menos se desarrollan en esas áreas durante los primeros años de vida eh, se forma un pensamiento muy competitivo, pero ese pensamiento muy competitivo tiene que ver como he dicho antes eh, para reforzar la idea de que te tengan que, que acoger en el grupo ¿Sabes? o sea, incluso la persona más competitiva aquellos que lucharon más por el poder aquellas personas que, que más se esfuerzan en ser alguien poderoso y que nadie les tosa, en realidad son niños pequeñitos ¿eh? Eh, con una con una con una armadura y cuando, cuando se les cae esa armadura eh, se le ve que son que son gente a las que no les han dado cariño durante los primeros años de vida o sea entonces, que hay que entender eso viene a, a también a ser entonces una cuestión de autoestima de la imagen que uno tiene de sí mismo ¿no? por ejemplo hay otra autora, lo voy a poner aquí eh, que es Jane Twain esto es que estoy tirando de memoria, ¿vale? A ver... Jane... Estoy flipando en colores Eres <risa> es un enciclopedia andante, tío <risa> <risa> Jane Twain, ha... Pero es que esto lo tengo reciente porque porque eh, hablé hace nada de ello Eh... Eh, una autora que se llama Lentoy que hablaba acerca de la desigualdad que por ejemplo enfocaba con ciertos países en los que les decían cómo, cómo, cómo se retrataban a ellos mismos eh, según sus logros vale entonces en Estados Unidos que es el país más desigualdad dentro de la economía de, del G20 O sea, que están completamente industrializados y que es la unión. Del carbón y el acero y esta mierda, ¿sabes? Bueno, pues que países industrializados, entonces en Estados Unidos toda la gente se, eh, tendría a valorarse como yo he hecho esto, yo he hecho lo otro y yo me he ganado todo esto, ¿sabes? Estados Unidos, recordemos que es el país más desigual, con rentas de de, eh, de nivel de vida, tanto de oportunidades como económicas, más desigual que existe en, la, en las zonas que se puede decir vos sos un comunista. Pero, ejemplo, Daniel, ¿cómo vamos con el entender entonces ahora el tema del deporte y la competición? Porque solemos ir por otras ramas, te, te respondimos a la pregunta bien. Claro, pero, pero mira, por ejemplo, el deporte, el deporte y la competición tienen mucho que ver, o sea, no es casualidad que también en, esta, en España, si sí, Puedo terminar lo de joint Jointain. Creo que puedo enlazarlo perfectamente con, con el deporte en España, por ejemplo, con que el Real Madrid sea el equipo más grande de fútbol que haya existido. Y yo no soy del Real Madrid. ¿eh? Pero, pero a, a lo que voy es que tiende a, a sobresalir lo, lo, las cosas personales de una persona eh, cuando le están preguntando sobre sus logros. Entonces dice: Bueno, pues es que esto lo he hecho yo porque. porque que soy el mejor y porque yo me lo he currado porque yo he invertido en esto. Sin embargo en Japón, que es un país que tiene una de las economías más igualitarias siempre tienden a dar eh, los reconocimientos a lo que es su esfera social. Es decir bueno, pues esto lo he conseguido gracias a mis padres, gracias a mi familia gracias a la gente de mi alrededor Puh, yo no soy un gran artista, yo simplemente que me han enseñado muy bien y he, y he conocido a gente con la que es muy inteligente y me han podido enseñar esto. Vale, ¿esto con qué tiene que ver con, con el fútbol y que y que sea muy competitivo y demás? Y Por ejemplo, en, en España. En España tiene muchísimo que ver que, por ejemplo, los equipos, cuando, cuando quitaron a la República por los fascistas estos de mierda, eh, fueron precisamente los equipos que, que eran republicanos, que era el Real Madrid, y luego el Atlético de Madrid, que era el tipo fascista. Y esto lo digo yo cuando yo soy del Atlético de Madrid. ¿eh? <risa> y no soy no. nada fascista. Otra y otra tiene que ver... Me perdiste. Yo soy de Boca suña. <risa> Con lo del boca, con lo del boca también, eh, también se puede. Se, se, es, que es, eh, es que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo que hace es, por ejemplo, que es dar el pan y circo, absolutamente el pan y circo, y porque antes había el pan y toros pan y toros en España, y que de hecho los toros representaban bastante más a la clase obrera que el pan y fútbol. Entonces lo tenían que dar de otra forma, porque la clase mismamente obrera ya estaba organizada dentro de la República para no consumir lo que son los toros. Entonces lo tenían que consumir con otras formas, que era el pan y fútbol. Y, y por eso se crea la grandeza que se crea con los equipos de fútbol españoles. Pero es porque hubo un fascismo muy grande, y en Argentina también. Y entonces es, es como dentro de lo que hay de un estado muy, muy, muy opresivo, pues te dan algo para lo que, que no sea la religión, para lo, que, para lo que te acerques, ¿sabes? Es que la este tema da para muchísimo. ¿eh? Y, la, y la, la identificación que siente la gente cuando gana su, e su equipo. Ganamos. ¡Hemos ganado! Tú no has <risa> pateado el fútbol. Tú has estado en <risa> sí. tu casa... O en la cancha, viendo el partido. Tú no has jugado, pero hemos ganado como si fueran ellos. Y volviendo a eh, sí. la anécdota del mate, ¿no? En vez de cogimos, ¿entendés? Como en porno. <risa> bueno, pobre Daniel, no le hemos de dejado responder. Daniel, te hemos aclarado Disculpa. las preguntas. No, mate, sí, es este... Culpa. Sí, o sea... Es... Sí, este, me finalmente sí me lo que dijeron, pues me, me, me suena con sentido, ¿no? Este, solamente, pues yo quería, no sé cómo que plantear si o preguntar, ¿no? También, o sea, toda la competición realmente es mala. O sea, eso es mi, mi esa sería mi pregunta, ¿no? O sea, a lo mejor llevada a, a un extremo de, pues como mencionaba este Germán, ¿no? de como Hitler o este, personajes así que que pues los lleva a, a cometer este tipo de, de atrocidades, ¿no? Entonces, este, pero realmente una competición, este, pues digamos, a lo mejor ya ni siquiera de tener un prestigio poder, sino simplemente una competencia, como le llaman, una competencia sana, este, podría considerarse también que es algo negativo para, para la persona, o sea, cualquier tipo de competencia, bueno, es mi pregunta, ¿no? Mientras hay ganadores y perdedores, no es positivo. Muy bien respondido. Tiene, tiene que ser eh... para todos. Tienen que ganar todos. Eh, yo, yo creo que, que, por ejemplo, es cierto que se puede ver como ejemplos de la cultura popular en, en deportes que, que no son tan competitivos como el fútbol. O sea, que que es que incluso dentro del fútbol, dentro de los jugadores de fútbol, yo creo que se agradece muchísimo cuando hay alguien que es mejor que tú y aprendes de él. ¿no? Eh, es como cuando tú estás en clase y hay, un, y, y hay científicos o, o alumnos que te, que, que te dan una información increíble y dices, joder, pues es que de esta persona puedo aprender un montón. No estoy compitiendo con esa persona para, para ver quién... Quien desarrolla mejores pensamientos o no estoy compitiendo con esta persona, por ejemplo, en el atletismo que se da muchísimo de, para ser mejor que él, sino simplemente para aprender cómo se ha puesto en forma, cómo, cómo ha, ha llegado a ese punto de competición para esa competición, eh, cómo, ha, cómo se ha entrenado, etcétera. ¿no? Mm. O sea, yo creo que todo lo que pueda aportar, pueda generar y que sea ganar-ganar. Eh, eh, es, es lo suyo. El otro día eh, leía una, una cita que decía que él se rodeaba de personas mejores que él. No me acuerdo quién era el que lo decía. Si vos sabes identificar las, de, las capacidades de personas en, en cierta área mejores que vos y te rodeas con esa persona, tarde o temprano eso te termina influyendo. Claro, pero esto no es competición, esto es extensionalidad. Si tú ayudas sí, a otras sí, personas a crecer, estás siendo extensional. Luis, ¿qué querías decir? Que, eh, creo que mi opinión al respecto, que la conoces de cuando lo hablamos en los grupos, eh, porque yo soy también muy forofo del, del fútbol y, bueno, forofo, no sé si se llega a ser forofo, pero bueno, yo soy madridista, eh, lo siento, <risa> el equipo del pueblo, ¿no? Que, bueno, la, eh, a, a mí me cuesta mucho ver un futuro sin... sin competición. También creo que os, te acuerdas, tú que te comenté en mi familia pues son muchos músicos y tal eh, sin, sin ese tipo de, de entretenimiento que no es funcional, que, que es uh -huh. lo que estamos hablando, me cuesta visionarlo ¿no? Eh, sin embargo sí que entiendo el por qué se propone de esa forma yo sí que querría decir que creo que el hecho de competir en sí o de que unos ganen y otros pierdan eh, para mí no es el, la clave de que sea negativo. Yo creo que lo negativo es entender que perder es malo. Y has dado, tú creo, Fabricio, Fabrico, creo que has hablado de eso y, y has dado la clave de por qué digo esto. Mm -hmm. eh, si cuando pierdes, aprendes eh, que hay algo, algo mejor de lo que tú eres y por lo tanto crees que puedes superarte y mejorar, si esa es la consecuencia, perder no es malo. Claro, hemos ¿Cómo aprendido falla. exactamente la cultura del fallo. O sea, el permitir el fallo en una empresa o en una, una familia, en vez de recriminar, si lo consideras como un aprendizaje y, y es una oportunidad, yo creo que el hecho de perder, aunque la palabra en sí tiene una connotación negativa, ya de por sí, porque es lo que hemos aprendido, uh -huh. creo que se podría transformar en algo positivo. De hecho, el positive leadership, que está tan de moda en, a nivel empresarial, o a nivel societal, de, uh, social también, poco a poco, eh, se basa un poco en eso, ¿no? En que al final, eh, de alguna forma, se convierta todo lo que hasta ahora era negativo, problemas, amenazas, en oportunidades ¿no? de mejorar. Y, y quizás si consiguiésemos, dentro de esa educación, el hacer ver que en un partido de tenis si el que tienes delante te está ganando lo que eh, es para ti es un espejo para mejorar y aprender no lo veo mal yo, eh, y creo, creo que se podría tirar hacia allí quizá también influido porque no veo ese mundo sin deporte competitivo no y, quizá me influye eso en, en decir esto pero, pero es, es, es como, lo, como lo considero no yo he jugado eh, a muchos deportes toda mi vida que creo era súper competitivo o sea, no me gustaba perder a nada era un picón la palabra picón no sé si la conocéis eh, allí no. como, picarse es cuando te sientes incluso ofendido no de decir joder he perdido y, y no puedo perder y, que, que tiene un poco también que ver yo creo con lo que decía antes Germán de, de sentirte incluso inferior no o sentirte eh, po, no, no, en este caso no poco querido pero como, joder, ahora me van a mirar mal o tal, y no, no puedo ser así, porque yo tengo que ser imponerme el caparazón y yo soy el mejor y tal. Yo era así de crío, luego, obviamente, cuando vas a, cuando vas creciendo, pues te vas, vas madurando, ¿no? No sé hasta qué punto he madurado. Yo veo a mi padre, y mi padre es más picón que yo, <risa> <risa> todavía, teniendo 62 años, por lo tanto... Eh, podríamos decir que ser competitivo no ayuda, porque no te sirve para ver las virtudes en otra persona o aprender otra persona, en alguna instancia, ¿no? ¿No? Si, como, si como competitivo entendemos eh, esa parte negativa de la competitividad, que es lo que mayormente hemos aprendido, exactamente es así. O sea, mm -hmm. si pudiéramos eliminar esa, ese efecto negativo que tiene nuestra psicología, el perder... Mm -hmm. Competir no sería malo, creo. Pero vos aparte, digamos, vos tenés que reconocer que otra persona es mejor que vos en esa área para poder aprender Exacto. a esa persona. Exacto. Es lo que decía el padrino, sí, ¿no? ¿viste que si? Sí? Perdóname una cosita Germán. a mí no me gusta mucho la película, pero el padrino viste que dice sí, si si pones pasión y no ves el problema, no ves no está mal si vos ponés, si vos pones pasión y no te ayuda. No sé si han visto esa, esa imagen del padrino. No, no he visto el padrino. Ah, eh, bueno, sí. el, el, yo no entiendo la necesidad de llamarlo competición si, si lo estás haciendo para mejorar. Porque, por ejemplo, eh, puedes hacer clases del deporte que quieres o del ejercicio que quieres y tienes un entrenador que te ayuda a mejorar. No hace ah. no falta. Si quieres mejorar tu, tu, tus niveles, tus velocidades, tus músculos, lo que sea, personalmente, no hace falta competir. Con que tengas una persona que tiene más conocimiento y te puede enseñar, entonces estamos hablando de la extensionalidad, no estamos hablando de la competitividad. Ay, Para Dani, sabes, extension, ¿Has oído hablar de extensionalidad cuando Jack habla de, de extensionalidad? Eh, no, me suena a que eh, eres como una, una prolongación ¿no? de lo que, o sea, eh, ¿cómo se diría? La, el tema de, de, de ser extensional a otra persona es ayudarle a crecer, ¿Sí, ayudarle a verle, ver el mundo de otra manera, uh -huh. uh, eso, hacerle crecer, no chafarle como uh, hacen muchas parejas, no. uh, sino que darles... El beneficio de tu conocimiento para que aquella persona puede aumentar su. El positive leadership es el concepto de liderazgo positivo. Mm -hmm. Esa es la definición tal cual. Bueno, el, el, ya el, que lo llama extension. En vez de decir el, el amor, porque el amor tiene muchas definiciones, según quien preguntas ah, te dará otra sí que es, es verdad que me acuerdo que en la parte cuando hablaba de parejas y tal, hablaba de lo de ser exten, extensional. Exacto. Porque el amor todo el mundo tiene su interpretación. Pero si eres extensional a una persona, les ayudas a crecer. Y esto es una base mucho más firme, mucho más apropiado para una relación. Uh -huh. Chicos, eh, llevamos un buen rato hablando, ¿eh? Una, una cosita más me de... que quería agregar. Que eh, hoy no hay incentivo para compartir. Si vos no. sos un buen cirujano y tenés una habilidad, cobras más que otra persona. Exacto. Uh -huh. Jack decía que en el futuro esa gente que sabe hacer las cosas mejor serán instructores. Se lo firmará, se lo fotografiará para, que, para repetir, digamos, eh, esa, esa ventaja que esa persona sabe. Sí. Es que precisamente <risa> lo que has dicho, Fabio, yo creo que es central. Eh, y es que eh, como nos hemos desarrollado en una cultura de escasez y luego todas las dinámicas económicas y políticas se han desarrollado eh, en el fondo en eso, en la cultura judio-cristiana esta, que tal vez que, también tiene que ver con la Islanta y... Eh, es de la que tienen que ver con cultural, ¿cierto? Y entonces, pues, tú tienes que, que favorecer la especialización de las personas. Es decir, aquellos que trabajan de cierta manera, eh, son especializados en algo, entonces no pueden compartir los secretos de esa especialización. ¿Por qué? Porque entonces se quedan sin trabajo. Y eso ha ido desarrollándose a lo largo de la cultura y, eh, y, y de ahí, pues, muchísima competición para, ¿para, qué? para que no les quiten el trabajo. A la Entonces, si una vez entendemos que realmente los seres humanos reaccionamos principalmente al entorno, eh, no vamos a atender a valorar o, o sobrevalorar a ciertas personas, porque vamos a entender a sobrevalorar las condiciones del entorno, que sean todo desarrolladas. Es decir, vamos a valorar como el pensamiento que tiene y la gente que dice, bueno, eh, es pues un Bueno, sí, si es un porque ha tenido muchas influencias en su entorno y se ha juntado con bastante gente que les ha, que les ha dado bastante, bastante ayuda, etcétera, y se ha leído estos, estos libros que le han dado esta información, ¿sabes? Entonces, no, ten, no tendremos a sobrevalorar como tampoco a infravalorar a otras personas, ¿eh? Porque una persona que, que a lo mejor está muriéndose de hambre y que tiene un estómago vacío y que no puede pensar en las estrellas ni en desarrollos tecnológicos, a lo mejor tiene mismas capacidades que otra persona que, que ha tenido el estómago lleno para pensar en las estrellas y en desarrollos tecnológicos. O sea, eso depende. Ni hablar. Sí. El Chicos. respeto viene de entender que todos somos formados por el entorno que nos deseducó en este claro. caso. Deseducó, sí. okay. chicos, hemos devagado muchísimo del, bueno. del original del vídeo que era el no. nos suele pasar sobre todo en los momentos Germán, porque están interesantes eh, y muerta de hambre que todavía no he cenado y tengo que prepararme algo para cocinar. mentira, Paco, no estás muerta de hambre, vos estás viva con la panza vacía <risa> <risa> de acuerdo <risa> Nos vemos la semana que viene. ¿Hay algún bueno. tema en particular que os gustaría que tocáramos la semana que viene? O elijo yo otra vez el vídeo. Eh, elegí sistemas, ya o sea, que hablamos de eso. ¿eh? Vamos a ver la donela. Ah, pero no ah, está traducido. No, no está ¿Sí? traducido todavía. Pues nada, pues nos vemos la semana que viene. A la misma bueno. hora, en el mismo lugar. Que Cuando pasamos la, la semana. Chao, <risa> chao, chao. Adiós, adiós. Adiós.